Llegamos hasta la ciudad de Concordia para compartir las jornadas de puertas abiertas a las ciencias. Desde hace seis años son organizadas por la Facultad de Ciencias de la Alimentación. Esta actividad acerca a los estudiantes de los últimos años de la escuela secundaria las distintas actividades experimentales en las áreas de física, química, biología y matemática. Durante los tres días de las jornadas, los alumnos realizan diversos trabajos... ...en los distintos laboratorios de la Facultad para aprender experimentando. También en la planta piloto de la Facultad desarrollan distintas actividades... ...entre ellas la elaboración de galletitas. Está dirigida a las escuelas secundarias con el fin de incentivar a los alumnos del secundario... Eh, incentivarle el interés por las ciencias. Normalmente se hace una encuesta cuando comienzan los chicos en el ingreso de cómo se han enterado eh, o, o cómo han tomado interés por seguir eh, las carreras que ofrecemos y suele aparecer en esas encuestas el hecho de haber participado en las jornadas abiertas a las ciencias. La idea de participar de las Jornadas de Puertas Abiertas es precisamente poder acercar a los chicos a lo que son las materias afines con nuestras prácticas. Eh, nosotros también en la escuela contamos con una planta en la cual hacemos elaboraciones, por eso ellos por ahí se sintieron familiarizados con, con esta idea y propuesta. Y también es acercarlos un poco al mundo de la universidad, en este caso nuestro curso el séptimo, el año que viene ya va a transitar por ese trayecto como universitario, entonces es parte de, de la formación el aprender haciendo, el participar de, de todas estas... Eh, posibilidades. A mí me parece muy bueno porque estando en la secundaria es como que todavía no sabemos lo que es ir a una facultad, lo que es ver, lo que es cursar, lo que es tan grande todo a comparación de la secundaria. Por eso está bueno tener estas visitas para ver realmente lo que es y lo que vamos a tener que hacer durante, bueno, más adelante, ¿no? La gente que no está medianamente decidida, que si yo le puedo venir esto, uy, dice, esto está buenísimo y vienen acá, se enganchan. Estos viajes de de la secundaria acá y, y que la escuela misma nos traiga a ver, eso está bueno porque a veces uno no lo hace por sus propios medios. Comenzamos yendo al laboratorio, estuvimos viendo los procesos termodinámicos. Y ahí nos mostraron el funcionamiento de, refrigera, de refrigerador. La docente que, que estuvo ahí con los chicos estaba agradecida por lo, lo interesados que estaban los alumnos. Preguntaron muy interesante, observaron todo, la verdad que eh, logré lo que yo quería, que era que vean algo que en la escuela lamentablemente no lo vamos a, a poder ver. Tuvimos una clase de matemáticas y, bueno, nos enseñaron a usar el programa GeoGebra para hacer funciones lineales, cuadráticas. Y bueno, estuvo bueno porque en nuestra escuela no tenemos esa posibilidad de aprender así, de esa manera. Era uno con una computadora y, bueno, nos iban explicando paso por paso y, bueno, estuvo bueno, era algo que nunca hicimos. Estuvimos haciendo... Estuve mirando por los microscopios eh, un par de experimentos que ya tenían eh, ahí dentro del de laboratorio cultivos de mi, microbios. En el, el laboratorio se medían, por ejemplo, la, los, cultivos de, los distintos cultivos que se hacen de, de hongos, que puede ser el moho, después de las bacterias. Eh, a mí me encantó venir a la facultad de la jornada de puertas abiertas porque pudo aclarar algunas cosas y ¿sí? en general como la microbiología, la, el comportamiento de los microorganismos, las bacterias y los virus en los alimentos. Cómo se arma un caldo cultivo para que se activen esas cosas que está bueno verlas. Nosotros, si bien tenemos laboratorio, todo lo que es microbiología no se da como materia, Entonces los chicos no lo pueden ver. De esta manera ellos pudieron observar lo que es el laboratorio, observar los microorganismos y después sí recorrer la planta un poco también para la comparación de que ellos, que lo que ellos tienen en la escuela, vean que también está acá en la facultad, que ellos están aprendiendo a manejar eh, y herramientas que, están, digamos, que son cotidianas en las industrias. Nosotros en nuestra escuela tenemos el equipamiento, tenemos microscopios. Tenemos eh, nuestro laboratorio bien equipado, con gas, con todo, pero nos, nos hace falta lo último, que no me acuerdo qué nombre tenía esa última parte que es para poder desarrollar todas esas clases de, de experimentos. Que al no tener autoclave y no puedes esterilizar, no puedes hacer medios de cultivo, eso es lo principal que nos estaba faltando. Lo demás se podía medianamente llegar a, a conseguir. Me pareció interesante y es la parte que quizás faltaba para complementar la materia. Se está terminando de, de hacer unas pepas que nos pusimos a hacer en la parte de, eh, de la panadería, digamos, de, de acá del, de la industria, así que bueno, estamos esperando que salga del horno. Yo creo que a través de la investigación ellos van a poder llegar al mismo resultado, es no, la idea, sí. a poder llegar a la formulación, que están... Celosa la guardan. Vamos a hacer sí. la versión con dulce de zapallo, porque allá, a raíz que producimos el zapallo, después lo industrializamos. Entonces tenemos zapallo en almíbar, zapallo en sí. zapallo en pan, mermelada de zapallo. Y muchas gracias a la facultad por brindar la posibilidad a todos los estudiantes de participar de, de estas jornadas muy interesantes y muy educativas.